Ya. ¡Hola cabros! ¿Cómo están? Hoy día vamos a abrir este jueguito que se llama Flax Cthulhu y dos sobres de Legado gótico Uno de Hola. 11 cartas y otro de 7 cartas. ¡Cállate, Juan! ¿Qué? ¡Cállate! ¿Qué? ¿Qué les sí, que tenés que haber dicho que vamos a hacer algo diferente a lo que hacemos. ¿eh? ¡Hola cabros! <risa> Hoy día vamos a, e a ver este jueguito de cartas llamado Plus Cutulo y además vamos a abrir dos sobres de legado gótico, mm -hmm. uno de 11 cartas y otro de 7 cartas ¿Ya? Para los que no sepan, este es un juego de cartas, como ya dijiste que Míralo, se puede jugar entre 2 y 6 personas y según lo que puedo leer en internet el, las reglas del juego cambian a medida que uno va jugando el juego Pero, ¡Ábrelo! no están haciendo eso acá? Así que ya tiene la temática de Cthulhu. Lo compramos en Z Bueno, lo compré. Lo compró Héctorino en Z Marino con el descuento de. El mundial. El mundial. Junto con los dos sobres para alcanzar las 15 lucas. ¿Cuánto costó este juego, Héctor? ¿Con el descuento? Con el, no, sí, normal. normal, ¿Peso normal? 12. 12 lucas y con el descuento. Eh, con los dos sobres, 10. 10. Sali y... ganando. Exactamente. Bueno, aquí vamos a ver el arreglo del juego que después la vamos a leer cuando estamos jugando ya bonito la usted este otro tipo de flags que el flag zombie con los primeros flags que salieron eh, en diferente edición. de diferentes ediciones exactamente y aquí están las cartas de juego no sale por ahí cuántas cartas otra esto sí sí sí buscarlo abrir las cartitas son 100 cartas y un reglamento son 100 cartas y un reglamento si sí, estaba leyendo cuando estaba haciendo mis estudios, cosas pues, eh, exactamente, de que antes eran 60 y algo, y después, como la tercera edición del juego, ¿te lo pasáis al tramoya para que lo abra? No, tranquilo, cabrón. hacer al tramoya para que lo abra? No, cabrón, entonces, estás... <risa> <risa> ya no, al tramoya. Volviendo a vivir un solo 7 cartas, ¿no? No, no, bueno, entonces. No. Se vienen, se vienen, se vienen, Porque si queréis dividirlo para el video. No, juntos juntos, junto, no. ¿Tuvo juntos? Sí, ¿Por qué estoy separado. Ah, lo hice. Soy el mejor tramoya. ¡Mierda! Mejor tramoya. Ahí sí, ahí Pero, sí. Hola, Oscaren. Hola, Offeren. Oscar, ya. Aquí están las tarjetitas Como ustedes pueden ver. Son. Son de caídas. Esta es una carta sorpresa. hasta mañana por, por último tenemos cartas reglas básicas meta reglas las acciones que van a hacer los jugadores las, acciones, las fatalidades las nuevas reglas que aquí lo decíamos que el juego va, va cambiando a medida que se va jugando que los jugadores pueden aceptar nuevas reglas para ganar, las figuras que suelen ser los objetos la basura Aquí decís Martín. <risa> Martín feliz Futuro. <risa> y por último están las cartas objetivas, que son las que se gana el game. Y por último la sorpresa. Surprise No sé tenemos cuántos son 6 tipos de cartas. No ¿Sí? sé. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de cartas. Pero vamos a jugar y después vamos a decir cómo jugar ¿o no. ¿Cómo le pasamos? Sí, después vamos a hacer. Así que... eso. Y ahora vamos a abrir los sobres. Después de esto les, les contamos qué tal nuestra experiencia con el Flux Couture. Bueno, como les decíamos antes, Flux es un juego dinámico, en donde se comienza con un set de reglas básicas, y a medida que avanza el juego, las reglas van cambiando. Existen nueve tipos de cartas. Las cartas de reglas básicas, las cartas de nuevas reglas, las cartas objetivo, las cartas fatalidades, las cartas figuras, las cartas basura, las cartas acciones, las cartas meta regla y las cartas sorpresa. Cada una de estas cartas cambian el rumbo y las dinámicas del juego. Cada partida comienza con el set de reglas básicas. Antes de empezar, cada jugador roba tres cartas y luego al principio del turno se roba una carta y luego se juega una carta. A medida que el juego avanza, los jugadores pueden cambiar las reglas del juego, poniendo cartas de nuevas reglas en la mesa. Por ejemplo, una carta de nueva regla puede decir, roba 3, lo que significa que desde ese momento en adelante, todos los jugadores deben robar 3 cartas al comenzar el turno. El juego comienza sin ningún objetivo, por lo que nadie puede ganar hasta que se jueguen cartas objetivo, las cuales establecen las condiciones para ganar. Estas pueden ir rotando durante el juego ya que no existe solo una carta objetivo. Además existen las cartas fatalidades, las cuales pueden hacer que una partida termine sin ganadores, siempre y cuando se cumplan las condiciones de dicha carta. Las cartas figuras y las cartas basuras son las cartas que nos permiten alcanzar los objetivos. Generalmente los objetivos nos dicen algo como, ten figura X y figura Y para ganar. Las cartas basuras son especiales, ya que cuando tú robas una carta basura, sí o sí tienes que inmediatamente, además las cartas basuras no te permiten ganar la partida a menos que la carta objetivo o la carta fatalidad así lo indiquen. Por último tenemos las cartas acciones, las cuales son acciones que el jugador debe realizar como por ejemplo roba y juega x cartas o mueve las figuras a la derecha, también tenemos las cartas meta reglas que son reglas adicionales con las que todos deben estar de acuerdo para ponerse en marcha y las cartas sorpresas que pueden ser jugadas en cualquier momento del juego para anular, cambiar o incluso ganar la partida. Así es como se ve una partida normal de Flax. Tienen que irse adelante, buscaros. ¿Dos? Sí. Sí, dos. dos más. No, pero tenéis que ir a la tiro. Saca dos, no, saca dos. Después dos y juega la tiro. Sí. Tienes que ver qué te conviene y te... ¡Faster! ¡Faster! ¿Y ahora? ¿Juegarte los dos? Ah, fueron dos objetivos ¿Cuántos puedo jugar uno? ¿Todo? Eh... Uh -huh. Todas y con las dos ¿Qué tío? ¿Gano? ¿No? todavía no ¿Esto los dos? Sí ¿Vale? ¿Aquí? ¿Aquí tengan los gatos? Sí, sí. Bueno. Ya. Yeah. Ok, Flax es un juego súper rápido y entretenido. No es difícil de entender, por lo que uno juega uno o dos partidas y ya puede seguir el ritmo de un juego normalmente. Las reglas y los objetivos dentro del juego cambian tanto que ganar no es solo una cosa de estrategia, sino que también tiene un factor de suerte incluido. Además, la posibilidad de que no exista un ganador debido a una carta de fatalidad lo hace aún más entretenido y emocionante, ya que un jugador puede entrar con la mentalidad de no dejar cara a nadie la partida. Un juego recomendable para una tarde lluviosa o para un carrete de los buenos. Desconocido. Siendo tú no re revelas algo que te dé miedo, robo, juego una carta adicional. Ya, me mi miedo la araña, cabro. Robados y juegalas. A ver, que me de miedo Ay, Conchito Madre <risas> ¿Con Ya, partamos con el Ya, ¿con cuál quieren partir? ¿Con el que tiene real asegurado o con el que no tiene real asegurado? Con ese Ya, con, el, con el siete, siete, siete cartas ¿Esta es la vez que queríamos sobre siete cartas? Y vamos a leer la Esto, dice Ah, sí en cada lo vas a encontrar tres cartas cortesanos, tres cartas vasallos y una carta oro Una cada dos soles. pueden tener una carta real o superior O sea, real, mega real, ultra real, legendarias Uno cada dos soles. ¿Uno cada dos ¿O ¿Es una de esas? Sí, como siempre, como A menos que sea la legendaria Dale, ábrela, wey Ya, ábrela, toque. La, la, si viene ahí una legendaria No, machate, una de siete, probablemente, venga, puro oro Enricus Formar selector El Lu Bebedor de almas Y... Claro. Oro Bueno, el bonito se abre otro Círculo sí. sí. sí. sí, de luz Tormenta de murciélagos Y Valc viste no era brillante No era brillante Y ahora El de once cartas A ver, ¿qué tal, qué, qué tal anda la suerte? la suerte? Ya Polilla, Hamatsa Vampiros de la Seda Esa carta uh, lo Kern Bebedor de Almas El... Muy... No, no, no, no. <risa> Se han mandado con un arma instructible El aliado portador gana 1 la fuerza, en tu paso de vigilia puedes pagar un oro para aportar esta arma al aliado objetivo que controles Al comienzo tu paso final, el aliado portador y su hizo... haciendo de combate al castillo oponente puedes barajar al aliado objetivo en juego Y... Uuuuuuuuuue uh, ¿Que uh, uh, uh, uh, ¿Qué salió? Uh, uh, Compeor la botella Ah, está repetido, sí, pero está repetida ya la había botellita Si, pero buenísima carta ¿cómo? Única, solo puedo jugar a la imagen tu vaso Purifica todas las cartas del cementerio por de objetivo Luego para... Ah, esa es la... Si, sí, tu mano en el cementerio y roba uh. dos cartas uh. Buena Buena carta, está como 8 lucas La disto todo... que la venden a 8 Y por último Lufo Bal, y... <risa> ya ya pasamos la que queríamos ver Todas las demás, sí. igual Uh. Podríamos hacer un recuento Mirar nuestro video Y cuántas veces hemos visto sobre Spank Y cuántas veces Habíamos visto sobre Skolid Y hacer una estadística ¿verdad? Estadísticas para mí Ya Eso era cabros Nos vemos luego Nos vemos luego Chau chau, Oye, chau. Tienes que aplaudir, acuerdo. Se tiene que ir en el video, huevón. weón. ¿no? <risa> sí, ya está listo.